Parece que han convocado elecciones a nivel de la Unión Europea. Mucha gente se pregunta que qué sentido tiene votar un Parlamento en la Unión Europea, si al final en la Unión Europea los que mandan son los bancos, los oligarcas y la gran empresa. Nosotros, desde la izquierda plural, nosotros y nosotras estamos convencidos de que tiene sentido. Tiene sentido votar un Parlamento Europeo y tiene sentido llevar más democracia a Europa. Tiene sentido levantar una lucha de todos los pueblos europeos por recuperar nuestra soberanía, por quitarle poder a esos poderes fácticos de la Troika, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, que últimamente se atreven hasta incluso a poner gobiernos en Europa y recuperar el poder, la capacidad de decisión para los pueblos de Europa. Los pueblos de Europa que son esas mujeres y hombres, esa gente que está parada, ...que está desahuciado... ...que estudia aquí en la universidad... ...con el convencimiento, con la sospecha, con la convicción, con el miedo... ...de que sus estudios al final no les sirvan nada más que para colgar... ...un título en una casa sin muebles que probablemente no pueda pagar... ...porque ese es el diseño de futuro que nos han hecho... ...estamos convencidos y convencidas de que vale la pena... ...luchar por otra Europa, que se pueden hacer las cosas de otra manera... ...y por eso hemos conformado una candidatura en la que están unificadas más de una decena de organizaciones políticas de toda España. Están los gallegos de ANOVA, están los aragonesistas, están los, los verdes de la Confederación Verde Europea, la gente de la Alternativa Socialista y también estamos la gente de Izquierda Unida. Hoy, en este acto, comenzamos la campaña en Granada para las elecciones Europeas presentando a tres personas distintas. A Carlos Martínez, miembro de Alternativa Socialista, militante también de un movimiento sociopolítico como ATAC, que ocupa el lugar decimosexto en la candidatura de la izquierda plural a las elecciones europeas. A compañera Piedad Castillo, Maripi que ocupa el puesto decimoquinto en la candidatura de la izquierda plural a las elecciones europeas y que es también granaína de la comarca de Baza y militante de Izquierda Unida. Y al compañero jean francés Peris, de la Confederación Verde Europea de los Verdes, que viene desde Valencia presentando el perfil de la izquierda ecologista verde que sueña con otro futuro, que es perfectamente posible, aunque tengamos que construirlo entre todos y todas. Yo no digo nada más que dar la bienvenida a las personas que nos acompañáis, agradecer a los participantes y darle la palabra a Carlos Martínez, miembro de Alternativa Socialista.